Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, este título es un poco para reflexionar con los momentos en los que estamos viviendo. Si nos damos cuenta, parece, y esta es la sensación que tenemos muchísimos, parece que en primer lugar todo lo que podamos decir a plena voz, lo que es la, la libertad de expresión el derecho a la expresión cada vez se está difuminando. Podemos poner como ejemplo en Europa el artículo 13, este nuevo de la directiva y el, el artículo 11. Podemos ver cómo se quieren limitar las expresiones, la libertad de expresión aquí en Internet. Por otro lado, vemos cómo el Fondo Monetario Internacional en españa por ejemplo se ríen cuando se pide que se suban los salarios sí. se sí, además dicen cómo vais a subir los salarios esto es imposible lo que tenéis es que subir los impuestos vemos cómo desciende la natalidad en muchos países con lo cual es obvio que si no suben los sueldos desciende la natalidad habrá que subir los impuestos nos quieren prolongar por lo menos aquí en españa la edad de jubilación sí, hasta no sé qué edad ya he perdido la cuenta pero lo tradicional lo normal lo que ha estado marcado en la ley últimamente pues ha sido a los 65 años vemos cómo en el resto de europa la jubilación es bastante antes que en españa los salarios son más altos pero esto lo podemos extrapolar a cualquier país del mundo no hace falta que hablemos de españa y podemos hablar de cualquier país vemos como el libre comercio se está perdiendo parece que todo está orientado por decirlo de alguna manera a ciertos sectores y a ciertos bloques no solamente a ciertos sectores sino a ciertos bloques de comercio puedes comerciar con unos pero no puedes comerciar con otros luego vemos todo este trasiego de personas que hay de un lado hacia otro estamos viendo y en este canal se ha tratado muy de cerca lo que viene siendo esta caravana de migrantes que provienen de centroamérica a méxico ya habéis visto en méxico cómo el entrante presidente pues ya está con ciertas reuniones y ciertos acuerdos con algunos países de centroamérica y con estados unidos algunos podéis pensar, bueno, esto no, es, no va por buen camino. Pues bueno, quizás sí vaya por buen camino para frenar lo que se puede venir encima y que esto ocasione pues una crisis humanitaria en México. Pero luego vemos por otro lado cómo México no trata bien a sus propios indígenas. Es decir, lo que pasa en España también. Aceptamos cómo vienen eh, eh, migrantes o inmigrantes en este caso con las pateras y lo que hay en españa no se atiende correctamente vemos como francia está teniendo huelgas y protestas con este presidente que tienen ahora y cómo incluso angela merkel ha pasado a un segundo plano en alemania y ya no tiene incluso la fuerza que tenía al principio de su mandato se repite la historia, amigos, más de lo mismo. Estamos ante el retroceso de la historia. Si nos remontamos un poquito a principios del siglo XX, donde empiezan todas estas revoluciones, donde empiezan pues, a reclamarse los derechos humanos, vemos como hay ciertas insurrecciones, revoluciones, incluso si nos montamos mucho más atrás podemos ver como ya oliver cromwell o en francia la revolución francesa oliver cromwell sería en este caso en inglaterra pues empiezan a sublevarse sobre los poderes establecidos que más que poderes establecidos eran poderes tiránicos pero ahora a las democracias les llaman democracias en realidad la democracia con este nombre no tiene nada que ver porque la democracia era algo que eh, se aplicaba en la antigua grecia pero quizá cada vez se asemeja más a esa democracia de la antigua grecia donde los esclavos no tenían derecho a, a la democracia ni se les aplicaba a la democracia con lo cual vemos cómo esta democracia existente en muchos países pues cada vez se aplica más a la usanza griega qué quiero decir con todo esto pues quiero decir que hay una gran crispación en todas las naciones vemos cómo las grandes corporaciones las grandes empresas pues tienen un manejo absoluto sobre la soberanía de los países sobre la carta magna de los países sobre las democracias las constituciones y no pasa nada es más os diré aquí en españa se han modificado leyes para favorecer a las grandes empresas no se favorece al pueblo aquí se sabe que hubo una dictadura tiránica durante 40 años casi 40 años y que hubo un periodo de transición donde se pronunciaron todos los partidos políticos y pues se firmó la constitución española pues bien parece que incluso se cuestiona que las democracias no funcionan es evidente no funciona si lo que ocurre es que llegan las grandes corporaciones, que encima son corporaciones ajenas a nuestros países y son los que imponen las normas. Ley de transparencia, un montón de leyes donde realmente solo atañen a las empresas y se aplican al pueblo. Es decir, las empresas se involucran con esas leyes, pero... La transparencia es para también los políticos. Vemos como cada vez los políticos son cada vez más corruptos. Fijaos una cosa, cuando un político, un gobernante, un diputado, un senador, un alcalde cesa de su cargo, siempre tiene estas puertas giratorias donde vais a encontrar que luego están colocados en una gran empresa. Sí, en empresas, pues normalmente son energéticas, de luz, de petróleo, o incluso, pues bueno, algunas corporaciones extranjeras, o las de telefonía móvil también. Vemos como la verdadera democracia se está yendo al traste. Vemos como todos los presidentes de los gobiernos tapan, tapan a todos sus ministros de las corruptelas que existen. ¿Esto responde a un nuevo orden mundial? Hombre, podríamos decir que sí, responde a un nuevo orden mundial, por supuesto Porque el orden establecido son los primeros que se lo saltan Es decir, todos los que están por arriba, son los primeros que se saltan el orden establecido Pero no pasa nada, querido amigo, no pasa nada Si sí, luego vamos a ver los que están en las cárceles por casos de corrupción Veremos que están, pues oye, viven bastante bien, están eh, pues con su televisión, su aire acondicionado, su jacuzzi, su piscina, su gimnasio Y hay personas que por menos cumplen tres veces más una condena y encima están afinados como si fuesen auténticos perros Vemos que la ley y sobre todo los derechos humanos, las grandes corporaciones y los gobernantes se la pasan por donde se la pasan pero luego queda muy bien eh, salir en la foto en temas de ayudas humanitarias sale muy bien cuando tienen que donar no sé qué es lo que donan porque luego por detrás tienen algunos unas perfectas y buenísimas comisiones en todo lo que hacen pero vemos que la democracia está terminando lo que es el Estado de Derecho se está terminando lo que es el capitalismo como nace ese capitalismo se está terminando. Es decir, todo lo que vemos y todo lo que está establecido cada vez se irá acabando. Pero tenemos un retroceso. Yo os voy a decir una cosa y nos vamos a remontar un poquito a la historia. Toda época tiene pues, un final convulso. Vamos a poner un ejemplo y nos vamos a ir, para que todos nos entendamos, al arte. ¿eh? Cuando surge el renacimiento, el renacimiento pues era eso, el renacimiento de las ideas. La libertad de expresión en poder crear, pintar, esculpir. Aquello fue, por decirlo de alguna manera, eh, reconocer a los autores. Porque antiguamente habían gremios, habían gremios y el autor era prácticamente anónimo. Pues esto pasaría en la vida real, hasta hace poco. La gente era anónima. Era muy anónima, pero ahora la libertad de expresión nos lleva a que no seamos tan anónimos. ¿Cómo finaliza el, el Renacimiento? Pues finaliza con el rococó, finaliza con eh, todo lo abstracto, eh, todo lo recargado en el arte, todo lo convulso. Y finalizaría el Renacimiento para dar paso a otros tiempos, a la modernización, a la industrialización. Y esto es lo que está pasando pero como vemos la tecnología los ideales la política todo cada vez va a pasos mucho más agigantados que hace dos y trescientos años este vídeo quiero dejarlo aquí a modo de reflexión y que pensemos un poco y que estemos sobre todo preparados porque no nos engañemos tenemos una, una crisis a puertas ahora en el 2019 para mediados del 2019 es cuando todo empezará a caer. ¿Pero por qué? Porque las crisis vendrán por conflictos e intereses de fronteras, de trasiego de personas, movimiento de personas, empresas, etcétera, etcétera. Antiguamente, todo este, todos estos problemas venían más bien cuando habían conflictos bélicos pero ahora como habéis visto los conflictos bélicos son muy puntuales ya no son tan masivos de millones de personas sino que ahora se castiga con las cuentas bancarias con el dinero y una forma de tenerte sometido no es imponerte unos ideales no es imponerte pues nada a golpe de pistola sino es castigarte con el monedero subir impuestos no subir salarios que los presidentes den ayudas a otras personas y a otros lugares y a otros países que a nosotros ni nos van ni nos vienen, pero sigamos aguantando estoicamente todo este empujón y todo el vendaval. Pero creo yo que llegará un momento en que el ser humano, las personas, se cansarán y esto será verdaderamente un grave problema. ¿Hacia dónde vamos? Pues no lo sé realmente. Yo creo que vamos a un lugar donde las libertades pues ya no existirán como tal. Y de hecho lo estamos viendo. La Unión Europea nos quiere imponer a todos pues una normativa que es para sacar dinero. Señores, no nos engañemos. Como no pueden poner impuesto a Internet, pues tienen que restringir y a las grandes corporaciones... Darle fuerte, pero es muy curioso porque todo esto del artículo 13 y el artículo 11 veréis como al final no se aplica Porque al final las que salen ganando son las empresas, ya lo veréis Sí, bueno, harán alguna chorrada de estas de, bueno, vamos a aplicar el artículo 11 y 13 Y, y harán tantas enmiendas que el artículo 11 y 13 será un ridículo reflejo de lo que empezó o intentó ser y esto puede ser lo que nos pase a todos en el futuro. Sin ir más lejos, y no me voy a extender mucho más, sobre todo a los amigos de México, a los amigos de Latinoamérica, no penséis que el que va a entrar ahora, este presidente nuevo, López Obrador, pues sí, mirará por su pueblo, lógicamente, no va a quedar mal. ¿eh? Lo habéis votado a vosotros, no, va a quedar mal, va a quedar bien, ¿no? Un poquito. Pero llegado a un punto de su legislatura le dará lo mismo al igual que han hecho aquí todos los presidentes y os voy a poner un ejemplo fijaos en una cosa cuando hay un gobierno malo, corrupto y lo queremos echar y deseamos votar a la oposición con un fervor y unas ganas es como que ese gobierno nuevo al principio muy bien pero es cuando más se aprovecha del pueblo ¿Por qué? Porque era algo que necesitábamos para el cambio Y en realidad no hay ningún cambio Así que amigos, dejo esto en el aire Y me imagino que pensaréis a todo a todo esto donde nos lleva Pues dímelo tú amigo, dímelo aquí abajo Dímelo aquí abajo y dime dónde vamos a llegar Porque aunque seamos de diferentes nacionalidades Tú seas de Latinoamérica, yo sea de España Y, y el otro sea de China no importa, seguimos siendo seres humanos. Amigo, cuéntame, ¿qué es lo que piensas? Aquí debajo. Y si crees que esto puede hacer reflexionar a gente, comparte el vídeo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.